Ciudadano. El EQ911 recibió el certificado de calidad ENA por las acciones tomadas en el terremoto del 16 de abril de 2016. Más de 200 empresas se beneficiarán con el programa MIPINIS para incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. Revista Australiana destaca a Galápagos como destino turístico. En lo internacional, Siria retoma evacuaciones de ciudades asediadas tras atentados. Muy buenas noches, miércoles 19 de abril. Sean todos bienvenidos a su noticiero ciudadano, emisión estelar. Empecemos con la información.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 Gracias Carolina y es tiempo para un primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano. Al volver les contaremos, revista australiana destaca a las Islas Galápagos como destino turístico. Ya volvemos. Gracias por su amable sintonía. Luego de 13 horas que duró el recuento de los votos este martes, el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo del binomio Lenín Moreno y Jorge Glass con el 51.16% de los votos frente al 48.84% de Guillermo Lazo y Andrés Paez. Tras el reconteo de 1.275.450 votos correspondientes a 3.865 actas impugnadas por las organizaciones políticas Creo, Suma y Alianza País, los resultados cambiaron el 0.1% en comparación con los datos obtenidos del escrutinio del pasado 2 de abril. Resultados del 18 de abril, Guillermo Lazo, 48,84% y Lenin Moreno, 51,16%. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral y el resultado mantiene como ganador al binomio... Moreno Glass. Al finalizar el recuento de las actas impugnadas de las 24 provincias de Ecuador y dos de las tres circunscripciones en el exterior, Moreno obtuvo 5.062.018 votos, mientras que Lazo alcanzó 4.833.389 votos. Durante este reconteo se registraron 1.594 sufragios más para Moreno. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que este recuento voto a voto fue importante para poder cerrar la parte electoral con transparencia. No tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses. Las elecciones no se ganan con especulaciones. Las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así. Y con una estrategia de mentiras... E infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. Este proceso se desarrolló en el Coliseo Rumiñahui de Quito y contó con la presencia de 650 miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además participaron alrededor de 620 funcionarios electorales, 600 delegados de Alianza País. 24 observadores internacionales, 985 delegados de la sociedad civil, autoridades y demás invitados especiales, 25 especialistas del Instituto Geográfico Militar. Esta jornada histórica también ha sido por la verdad y por la dignidad. Y cuando hablamos de ética y hablamos de dignidad, lo hacemos también por las familias de los más de 270 mil jóvenes, de las 41.042 mil juntas receptoras del voto las familias de los 35 mil militares que participaron en la seguridad de cada uno de los paquetes electorales. De acuerdo con información de Diario El Telégrafo, el recuento voto a voto fue en su mayoría por impugnaciones de Creo Creosuma que a través de sus delegados, una vez que el CNE aceptó el pedido, apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral para que no se efectúe el recuento de las 3.865 actas, sino de la totalidad de las 41.000 juntas receptoras del voto. El Contencioso Electoral no dio paso a ese pedido por carecer de fundamentos técnicos y jurídicos. Esa fue una de las razones para que los delegados de Creosuma no asistieran al recuento. El show está en otro lado está en quienes pidieron el recuento de votos y nunca llegaron y no solo que nunca llegaron presentaron un recurso de apelación para evitar este recuento solicitado por ellos mismos el show está en el lado de quienes usaron los micrófonos para llamar a la gente a las calles en lugar de resolver sus dudas por la vía institucional la democracia tiene mayorías y minorías y siempre tiene espacio para voces diversas y plurales. Una vez que se aprobaron los resultados por parte del CNE, las organizaciones electorales serán notificadas y tienen un plazo de 48 horas para impugnar la resolución en el Tribunal Contencioso Electoral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. En la misma noticia... Tras el conteo de las actas impugnadas por el movimiento Creo por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la victoria de Alianza País. El presidente electo Lenín Moreno se refirió al triunfo de Alianza País luego del recuento de 3.865 actas que realizó el Consejo Nacional Electoral CNE. Moreno escribió en su cuenta de Twitter... Luego del recuento de 1,2 millones de votos, se ratifica el triunfo de país. Gracias, no los defraudaremos. El Ecuador espera paz y trabajo. A esto agregó, es hora de acuerdos por grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida, miremos hacia adelante. El futuro no se detiene. Después de más de 11 horas de recuento de los paquetes electorales de las 24 provincias, el Consejo Nacional Electoral entregó los resultados globales. El binomio de Lenin Moreno y Jorge Glass de País alcanzó 51,16%, mientras que Guillermo Lazo y Andrés Paez de Creo obtuvieron el 48,84%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina.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 Las Islas Galápagos han sido destacadas nuevamente como un destino turístico de interés por la revista australiana Quantas. Mediante un artículo se describe la aventura que usted puede vivir en las Islas Encantadas.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 La revista Cuantas es editada por la principal aerolínea de Australia, que lleva su mismo nombre y posee un gran prestigio internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. Ya volvemos. Y ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. No hay días de pausa en la retórica del gobierno estadounidense contra Corea del Norte. Desde el portaaviones Ronald Reagan, estacionado al este de Japón, el vicepresidente Mike Pence prometió una respuesta aplastante en caso de un ataque del régimen comunista. Aquellos que desafían nuestra determinación o disposición deben saber. Derrotaremos cualquier ataque y reaccionaremos al uso de cualquier arma, convencional o nuclear, con una respuesta arrolladora. Pence califica a Pyongyang como la amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Por eso considera que todas las opciones están sobre la mesa. Tras las últimas pruebas de misil y en medio de sospechas sobre la supuesta preparación de un sexto ensayo nuclear norcoreano, Washington ha enviado parte de su séptima flota a aguas cercanas a la península. Siria reanudó el miércoles la evacuación de civiles y combatientes en varias ciudades asediadas. Unos 45 autobuses transportaban a alrededor de 3.000 personas de Fua Fraya, localidades leales al régimen pero controladas por rebeldes desde hace dos años. En paralelo, otros 11 vehículos salieron de los poblados insurgentes de Sabadani, Sergaya y Jabal Charqui. La operación se realizaba bajo amplias medidas de seguridad en la entrada de al rachidin a las afueras de Alepo, que sirve de zona de tránsito. En ese lugar ocurrió el sangriento atentado contra la caravana del primer grupo de evacuados que dejó el sábado al menos 126 muertos, entre ellos casi 70 niños. El convoy con desalojados leales al gobierno tendrá como destino final las provincias de Damasco y Latakia. El de los rebeldes, Itlip. Un fuerte aguacero que cayó en la noche de este martes ocasionó deslizamientos de tierra en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, ocasionando la muerte de más de una decena de personas. El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, entregó un primer reporte de la tragedia. Tenemos más de 30 viviendas destruidas, tenemos... Eh, más de 20 desaparecidos, tenemos afectación en vías por deslizamientos, por derrumbes, por inundaciones y por avalanchas. Los barrios más afectados por los deslizamientos son los de Aranjuez, Persa, Sierra Morena, González, granjas y viviendas. Según la alcaldía de esa ciudad, de más de 400 mil habitantes que se asienta en una zona montañosa. Los datos históricos de la estación meteorológica del aeropuerto La Novia, la lluvia de la noche anterior es la más grande en la historia de Manizales. Y eso es lo que nos demuestra o lo que nos explica qué fue lo que ocurrió. Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender las clases en los colegios y las universidades y se le pidió a la gente abstenerse de salir a la calle para evitar mayores emergencias. Se tiene previsto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dirija en las próximas horas a la zona afectada ante la gravedad de lo ocurrido.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 Y con estas noticias finalizamos su noticiero Ciudadano, emisión estelar de este miércoles 19 de abril. Esperamos contar con su presencia el día de mañana. Muy buenas noches.